Y hola, hola, hola, hola, hola Uf. ¿Cómo están? Eh, estamos de nuevo en la parte 4 creo A ver gente déjenme revisar en qué parte estamos Porque no me acuerdo qué parte estamos Creo que cuando termine la serie... No sé Bueno sí, estamos en la parte 4 Vamos a hacer esta serie. Bien, eh, ¿cómo están? Estamos en la parte 4 de, de Picnic. Vamos a continuar. Ver, acuérdense que nos quedamos en la casa Ahí ya Uy, están capturados Bien, veamos. Acá hay un. Y empiezas es a Estoy disminuyendo desde la Okay. I'm Oh, oh, lo a... no que, se que se...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 Ай, у меня труса. Espera Gracias. no Son robots, pero trate de imitarlos. Si no. sí, eso es, quiero que sea perfecto, pero no creo que mejore mucho. Al final, todos son robots, así que harán lo que les diga. La gran erupción, la ciudad de Yusha. Ojo. of this Estamos en ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¿Por qué no me dejas de destrozar esta isla de en paz? Sabes que a veces para construir algo tienes que destruir lo que está ahí, ahí desde el principio. Y va a ser más grande y mejor. Prometo esto si va a ser un espacio vacío. Un lienzo en blanco sobre el... El que pintaré la ciudad perfecta ¿Eh? Pues voy a despertar el volcán y a inundar esta isla con lava ¿Eh? uh, Cuando contengo cuando, cuando, cuando esté contento con el resultado me dispararán el fuego en todo el agua del agua ¿Eh? Luego instalaremos los edificios oh. que hice, y al final plantaremos un ¿Eh? país Me Ahí lo tienes, la ciudad perfecta y todos vivirán en paz. Los Yushin y un servidor. No habrá accidentes ni peleas, nada de odio porque lo puedo controlar a todos. Gente perfecta de la ciudad perfecta. ¡Mmm! Tú no estás y Tú no estás invitado. ¡Mmm! Ah, me. de él, ¿Qué ¿Quiere decir pulverizar? ¿Eh? ¡Claro! No os pago para que hagáis el vago Espera ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no es mucho Pero al menos me da para los vagos ¿Eh? A mí no me pagan ¿Eh? ¿Por qué no me pagan por así? ¿Eh? ¿Y por qué no me pagan? ¿Eh? No me pagan? ¿Eh? Podemos hablar esto, de esto más tarde ¿Qué quiere decir? Ya <muchas> me parece que no es como si si no estuvieras con él parece ¿Eh? oh, venga, no tiene más que darle A en un a ver, a ver... Y el nuevo para a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a este de ver... A ver, a ver, a A ver, a a ver... ¿Sí? Bueno, me da igual. Yo no soy necesito. De este puedo despertar todo el día yo solo. No va a destrozar toda la isla. Tiene que detenerme. Él está sobre mí. Pero es mío. No puedo detener el Okay. si sí, es que se traba este en un planeta perfecto en ¿eh? un planet... planeta planeta <risa> jajaja solo espera que aterrice en el jajaja <risa> si sí, vas a ter... ¿Eh? aterrizar en el sol tal vez bueno ¿eh? oh wow estás aquí me vale, ¿Te vale? haya podido estar llegando hasta acá. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos, ¿eh? Estoy segura de que ah. aún tiene muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién eres? Buenas. Ya vale, tiene preguntas. ¿Cuál vale, lo que yo. Es evidente que tengo. Solo falta una frase retórica. De... No tengo tiempo para contestarlo. Vale, para no lo sé. No te creas que por la ley. De... La, de... la de... todo el mundo. Bueno, espero que al menos lo hayan pasado bien allá afuera. ¿Qué más? Ah, sí, tres puntos. Vale, déjame que lo calcule. 4.3. La condición total es la de 4.3. Es verdad que no lo sé si eso es bueno o malo. Bueno, solo quería ver cómo estaba, hasta que no te quiero probar muchísimo. No lo vamos a encontrar pronto. Me alegro de ver. Que te tenga su momento. Ah, otra vez. ¡Ah! No, voy a caer en el volcán. Ah, claro. Ah, ya está. Ah, bien, aquí está. Pues yo voy a tener la erupción. Presionando este gran botón rojo. Tartol. Nos alegra que estés a sal. ¿Dónde está.? Lo mandé al Vale, bien. Deberíamos estar a salvo durante un cierto tiempo. Gracias por todo lo que has hecho, ha sido genial para mí. Deberíamos salir de este desencanto y decirlo a todos. ¡Vámonos! gustado esta serie y por dejar sumir y su para otras series esto es todo el, toda, toda la serie por hoy bueno esto hasta aquí terminó la serie les espero en otra serie bye